Bien, hasta ahora ya hemos completado la estructura general de la planta dibujando con la ayuda de eh, la cinta métrica y los puntos auxiliares y dibujando las líneas en los puntos que hemos ido marcando. De esta manera tenemos indicado con eh, el dimensionamiento correspondiente a cada local según el diseño del modelo de referencia. Lo que podemos hacer eh, es con el icono de la herramienta goma, ir borrando, por ejemplo, todas las aberturas y vamos haciendo una limpieza de, las, de todas las líneas que pertenecen eh, y que indican eh, paso eh, o que están unidas. Por ejemplo, en este caso, estos tres, eh, estos dos pequeños muros y este otro tabique grande eh, conforman un, un solo elemento y eh, por esta razón también vamos a ir haciendo limpieza de esta manera para que no hayan líneas de más, como ya anticipamos eh, siempre tenemos que trabajar con la menor cantidad posible de líneas, que no hayan líneas duplicadas porque como son objetos vectoriales cada vector que conforma una entidad o objeto graficado, suma peso. Guardamos frecuentemente, más allá de que esté configurado eh, el guardado automático, y podemos ir haciendo una corroboración de las dimensiones. Fíjense que acá eh, yo he marcado las dimensiones de los locales interiores en general. Eh, con la herramienta cotas podemos, este, por ejemplo, en este... Local interior, mayor, podemos corroborar que eh, tiene la dimensión correcta. Eh, los muros perimetrales, habíamos dicho que eran de 30 centímetros y los, toda la tabiquería interior es de 15 centímetros. Bien, y así vamos completando y limpiando eh, para, hasta generar eh, la distribución total de los locales. Todavía no hemos cambiado de vista porque... Estas acciones que estamos haciendo de dimensionamiento eh, nos conviene hacerla la visualización que es óptima para esta tarea que es la vista superior. Lo que sí podemos hacer es corroborar que estemos trabajando eh, con los elementos distribuidos en las tags o etiquetas para distribución del contenido. De esta manera podemos ir eh, ordenando la visualización. Por ejemplo, los elementos de dimensionamiento, las cotas, en este caso no la podemos apagar porque está siendo activa, vamos a eh, hacer activa la de muros. Vemos que efectivamente se han cargado en la tag o la etiqueta correspondiente. Eh, lo mismo podemos ir haciendo con cada uno de los elementos eh, que conforman el resto de la planta. Vamos a continuar dibujando, en este caso... Llegamos al punto en el que vamos a hacer la elevación. Previo a hacer la elevación, vamos a tomar referencia de eh, las ventanas. Donde va una ventana en este, en este muro lateral, hay otra ventana en este lateral y eh, en este lateral eh, izquierdo. De manera que con la misma forma de trabajo, de ir marcando con puntos auxiliares que nos da la eh, herramienta cinta métrica, vamos a ir posicionando todas las líneas que pertenecen a las ventanas, corroboramos las medidas y eh, continuamos dibujando.